y supiste que él no era el indicado porque cuando lo diste todo no supo valorar tu amor no sufras si alguien te va a generar tristeza en lugar de sonrisas lo mejor es que se marche de tu vida hola bienvenidos a Belifers. les saluda ricardo niño y me complace tenerlos nuevamente por acá es fácil si alguien no te valora puedes marcharte o mejor aún sacarlo de tu vida te quiero pedir que por favor te quedes hasta el final de este video, ya que esta reflexión te caerá como anillo al dedo a veces la vida nos pone pruebas increíbles y todo para que aprendamos a querernos un poquito más. Darnos cuenta que la persona a quien elegimos como nuestra pareja no es la indicada. Es muy duro. Pero creo que es mejor percatarnos de ello a tiempo. Hacerlo cuando aún nos queda un poquito de amor propio. A esperar a ver qué se le ocurre ella hacer con nuestro corazón muchos cometemos el error de dejar nuestra felicidad en manos de otros al mismo tiempo que creemos que la felicidad de ellos es más importante que la nuestra y no, no es así y hablo en plural porque sí, yo también lo he hecho y no se imaginan lo arrepentido que estoy de haberme equivocado de esa manera. Aunque claro, estas son experiencias que con el tiempo nos ayudan a ser más fuertes pero no podemos negar que darnos cuenta de ese error duele en lo más profundo de nuestro corazón. Ella lo dio todo por el todo. Lo dio todo por él. Sus ojos era él. No había nadie más importante que él. O al menos eso creía. No podemos culparla. La verdad es que jamás la habían querido tanto. Jamás había recibido tal muestra de amor estaba dispuesta a, a todo por él incluso pensaba que habían factores que los alejaban uno de ellos sus amistades de las cuales decidió al distanciarse solo para centrarse más en él pero lo que ella no notaba es que mientras más lo quería él menos cosas sentía al parecer él era una de esas personas que llegan a nuestra vida para hacernos entender que no podemos dejar que nuestra felicidad esté en manos de nadie creo que la vida lo colocó en su camino para que ella se diera cuenta que en realidad merecía a alguien mejor es impresionante todo lo que hacemos o bien todo lo que somos capaces de hacer cuando estamos enamorados son muchos los actos que se cometen en nombre del amor eso sin duda algunos se descuidan tanto que cuando deciden darse un poco de tiempo y amor no pueden porque ya no les queda amor ni para ellos mismos por suerte ella se dio cuenta que no era el indicado claro le costó un par de lágrimas y unas cuantas noches cargadas de tristezas pero valió la pena se dio cuenta que mientras ella daba oro él solo entregaba arena y en muy pequeñas cantidades además corazón de una mujer es un poco complicado creo que ni ellas mismas lo entienden esto me lo dijo una amiga no a veces aunque saben que el chico no les conviene continúan ahí intentando conseguir un poco de atención porque siquiera buscan cariño no solo una escasa atención para ser feliz esta chica no estaba muy segura de lo que quería pero por suerte logró entender que... Al menos una de las cosas que definitivamente ya no quería... Era que él continuara en su vida. ¿Y sabes qué fue irónico? Que cuando él se dio cuenta que ella ya no quería seguir... En ese momento comenzó a sentir cosas por ella. Ahora sí quería estar con ella. ¿Quién sabe? Tal vez esta fue una lección para los dos. Para ella para aprender a valorarse, y para él, para que aprenda a valorar a las personas que tiene a su lado. Esto terminó con un final feliz, al menos para ella, porque hoy es más fuerte. Desde que dejó esa relación donde sufría, ahora piensa con más claridad y continúa entregándose al amor. Así como solo ella sabe hacerlo, pero ahora ya sabe lo que vale, y no habrá nada ni nadie que le haga equivocarse otra vez, aunque si lo hace, estoy seguro que la vida cumplirá su trabajo nuevamente. Amiga, no pierdas tu tiempo con ese hombre que no lo vale. ¿Por qué le dedicas tantas lágrimas? Eso a él le vale. Y perdón que sea tan duro, pero es la verdad. No podemos mentirnos de esa manera. No puedes mentirte de esa manera. Tu corazón no se merece algo así. Tus sentimientos no se merecen algo así. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que exactamente quieres? ¿Ser feliz? Entonces, sal, busca a alguien que te haga feliz. No te aferres a nadie que en realidad no le aporta nada positivo a tu vida. Pero si quieres ser feliz y no quieres estar con alguien, mejor aún, demuéstrate cuánto amor sientes por ti. Aplica el amor propio, amate quiérete. Para que así ningún imbécil se atreva a lastimarte. Ningún hombre merece que una mujer hermosa como tú derrame lágrimas por él. ¿Y tú, amigo? ¿Tú que hoy estás jugando con los sentimientos de las personas? que hoy estás jugando con los sentimientos de esa mujer increíble? ¿Por qué? ¿Qué ganas con eso? ¿Acaso te crees más hombre por tenerla a tus pies? Déjame decirte que estás muy equivocado ya la vida se encargará de hacerte entender lo errado que estás solo espera y verás amigos no hay nada mejor que amar y ser amados no hay nada mejor que confiar en la persona que tenemos a nuestro lado pero si no sientes amar entonces no lo digas no le mientas a nadie y mucho menos a un corazón enamorado mírala a ella Toma el caso de ella como ejemplo. Ella se perdió por buscarlo a él. Ella descubrió por estar pendiente de él. La verdad eso nos puede ocurrir a todos. El objetivo de esta reflexión no es que te sientas mal ni te dediques a ver los errores de tu pareja. No. El objetivo es que aprendas a quererte un poco más. Porque si pides atención, está claro que hay algo mal. Te doy las gracias por haber llegado hasta el final de este video, de verdad me hace bastante feliz, me complace que estés acá y que simplemente ya estés mejorando, te estás sintiendo mejor.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 cada que subamos algún video, sin más que mencionar, te doy las gracias. Hasta la próxima, soy Ricardo Niño, esto es V-Lifers y yo me despido, pero recuerda muy bien, quiérete, amate, valórate. Y si simplemente él no te valora, él no te quiere, él no te demuestra, no tienes absolutamente nada que hacer allí.